Una escritura en donde si no hay controversia hace plena prueba de su existencia. Pero ¿qué ocurre cuando hay controversia? Hay que demostrar quién realmente tiene la propiedad original. Entonces, con todos los elementos que tiene el magistrado, hace una argumentación. Eh, que retoma claramente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la de Saramaca contra Surinam la de Samuyamo AXA eh, otra más eh, y en, en estas tres sentencias hacen referencia a que el territorio es de la comunidad que ancestralmente ha tenido posesión sin embargo, jurídicamente tiene que probar que esa posesión existía. ¿Y cómo lo hace el magistrado? Primero, le da validez plena a los registros bautismales en donde hay un señalamiento de que desde 1921 habían personas bautizadas que decían que eran de esa comunidad señala que la comunidad tan existe que está señalada por el INEGI como un asentamiento y está reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como un lugar en donde hay asentamiento de personas indígenas tercero, que si bien existen eh, documentos de el, en el, entonces INE en donde son credenciales para votar generalmente la gente va al sitio de registro más cercano, no va el INE a poner su módulo a su comunidad para registrarlos y también señala que eh, estas, eh, estas personas de, de Huitosachi jamás tuvieron posibilidad de saber qué era lo que estaban firmando cuando firmaban contratos de comodato, porque no tuvieron intérprete para saber el alcance del contenido de los contratos. Con todos estos elementos, el magistrado determina que si bien los propietarios actuales tienen, desde 1952, la escritura. Hay una propiedad, por lo menos de mil, desde 1921, de los raranguis, porque estaban asentados ahí, y ellos creían que era suya la tierra. Tan lo creían que hicieron una ermita, que hicieron sus casas, que construyeron un kinder, y que siempre han vivido ahí hasta que les pusieron una cerca y no les permitieron pasar entonces, el caso es súper importante porque hay una propiedad originaria que nunca perdieron la sentencia de la corte de la que hablamos antes la 781-2011 ya los reconoció reconoció que en 2011 estaban ahí los rarambes, y que nadie de los que fueron a ese juicio desmintió que estuvieran ahí. Todos aceptaron que ahí estaban. Lo que nadie sabía era desde cuándo. Pero con las pruebas que tuvo el magistrado y con eh, los, la explicación que estaban en los peritajes antropológicos, resultó que desde 1921 por lo menos habían bebés ahí se entienda que si habían bebés, sus papás estaban ahí desde antes ¿no? entonces, con estos argumentos, el magistrado de la sala civil emite una sentencia para escriturar a favor de la comunidad de Huitosachi, la tierra ¿y qué creen? pues la empresa se inconforma ni modo que dijera, ay qué bien no le quitaron todo, nada más 253 hectáreas ¿no? O sea, la parte que realmente ha tenido en posesión siempre Huito Sachs. Entonces la empresa se inconforma y el caso llega a la Suprema Corte. En la Suprema Corte, este asunto estuvo año y medio. Se hicieron previamente dos proyectos que no existen formalmente a favor de la empresa y en el momento en que fueron presentados estos proyectos no fueron aprobados por los ministros no lograron el consenso ¿y qué ocurre cuando esto pasa? no se puede hacer un tercer proyecto se tiene que hacer un engrose por lo tanto por default se ratificó la sentencia del magistrado y la corte determinó que aun cuando se quejó la empresa los hechos incontrovertibles nunca los pudo anular es decir, la corte determina que el quejoso, la empresa nunca controvierte que la comunidad no estuviera ahí lo que controvierte es que no estaban en calidad de propietarios sino de comodatarios y la corte le dice ya te, ya te demostramos que no eran comodatarios, que son los dueños reales ¿no? y además la empresa señala que eh, el magistrado no valoró a fondo las pruebas presentadas y la corte determina qué tan las valoró, que hay 80 páginas en donde una por una fue diciendo qué ocurría y eh, avala la Corte totalmente que esta sentencia fue hecha con una eh, visión, con una perspectiva de interculturalidad totalmente apegada a los más altos estándares de derechos humanos y que es un mecanismo absolutamente válido para el reconocimiento de propiedad ancestral. ¿Por qué es muy grave esto? Porque si nosotros analizamos el impacto de esta sentencia en relación al uso que le pueden dar los pueblos indígenas, ¿Cuántos pueblos indígenas fueron despojados de su propiedad ancestral a partir de los mecanismos de la nueva legislación civil o agraria y sin que los pueblos conocieran siquiera que ya no eran dueños de tierra. No es fácil, es una sentencia que tiene muchas implicaciones, no solo a favor de los baramudis en este momento, ¿no? sino en perjuicio del anterior propietario ¿no? que tiene mucho poder en Chihuahua. Eh, nosotros hicimos incluso un evento para eh, fortalecer un poco eh, el perfil del magistrado, eh, porque también está en riesgo un magistrado que hace una, una sentencia tan de avanzada. Y eh, también es un tema eh, muy controversial, porque ustedes saben que en el ámbito jurídico la propiedad es uno de los principios jurídicos que más se protege. Entonces, eh, una visión con perspectiva intercultural está en esta sentencia son dos ¿no? la, eh, es la el TOCA civil 7 2015, 2015 no, 2014 7-2014 y eh, la, la sentencia de amparo en revisión que es eh, la 11-2015 si quiere Claudia yo las puedo enviar para que ustedes las tengan en su acervo y es, eh, como podemos decir, la aplicación de lo que vimos en el peritaje y de una serie de pruebas, pero tienen mucho que ver con el perfil de la persona juzgada eh, Nuestro trabajo específicamente es promover y difundir los derechos indígenas para que las y los juzgadores conozcan que pueden hacer sentencias de avanzada, conozcan que hay herramientas que les pueden servir para transformar realmente la vida de las personas y si ustedes ven en este caso la aplicación del principio pro persona le causó el menor daño posible al, al titular de la escritura pero benefició muchísimo a la comunidad que desde tiempo inmemorial está sentada ahí y que iba a ser una cuestión muy, muy desafortunada que se fallara en contra de, de su pretensión. Entonces, dejo hasta aquí mi exposición. Espero que ya no tengan tiempo para preguntas. Eh, pues es que nos quedamos eh, en dos ¿no? Aquí vemos este, cómo, cómo se aplica técnicamente todo lo que ya se… los temas que hemos recorrido en el seminario, pero nos hacía falta entrar a fondo a los casos, ¿no? entonces el principio eh, de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, el valor, e importancia de la reforma del 2011 y la, la aplicabilidad del derecho internacional en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas en el ámbito nacional, entonces… Los caminos de la ley en el mundo intercultural no es fácil. Entonces, aunque sea, ya estemos este, atrasaditos. Tal vez preguntas. Una pregunta por aquí, dos, tres. A grandes cuatro. rasgos en la, en la esta que no les pasé, están ahí los casos de <risa> <risa> También se declaraste. Pero está. ¿Qué va este, la compañera, por aquí, y luego mi compañero luego Rosy, luego el compañero. Doctora, muchas gracias. Eh, me quedé con cierta inquietud en el caso del chico que culparon, o bueno, que parecía que ¿El era el claro. ah, sí. Bueno, sí, el chisme. <risa> ¿En qué acabó? O sea, que, <risa> que, al pasar a su comunidad, que ¿cuál, era el mismo delito, si era un asunto federal Ahorita y cuál fue la, la resolución pues eso es chisme, ¿no? porque eso no está dentro del Poder Judicial <risa> no se los puedo decir pero sí se los puedo decir ¿alguien más? mi compañero a propósito porque no está dentro de mis afirmaciones <risa> bueno muchas gracias por la exposición y compartir sus grandes conocimientos en este ámbito eh, estamos conscientes también de que la cuestión de la reforma indígena este, sobre los derechos de estos pueblos todavía como que apenas vamos caminando ¿no? eh, sin embargo si sí me sí entró me ahí una, una pregunta que quisiera hacerle eh, es obvio que como esto es muy reciente las reformas, de, por decirlo de alguna Forma, después de 500 años de, de sumisión de los pueblos este, la mayoría de los jueces que se encuentran en todo el país así, casi podríamos afirmarlo como que todavía no conocen todo lo que tienen que conocer respecto a esto sin embargo, este, también el, la pregunta va en el sentido el artículo 27 dice que que, la, que, el, que el Estado o la nación, no recuerdo exactamente cuál maneja este, literalmente, es el propietario originario de la tierra, los bosques, etcétera, todo lo que existe en nuestro. Entonces, pareciera que, que para los jueces y inclusive algunos abogados este, se apegan a lo que dice la ley, y deberían de apegarse. Eh, yo creo que la pregunta es esa no o sé sea, ¿cómo, cómo lograr eh, que estos criterios vayan modificándose en, en, en los jueces aunque se supone que deberían estar capacitándose y actualizando sobre estos temas pero parece que, que van demasiado lento gracias Doctora, tengo una pregunta específica del 420 del, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos que dice no, es Código, Nacional. Código Nacional de Procedimientos de Penal Doctora, dice que este, cuando se trata de delitos que afecten bienes jurídicos propios uh -huh. de un pueblo y comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y en tanto el imputado como la víctima o en su caso sus familiares acepten el modo en, que, este, en el que la comunidad conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos propongan resolver el conflicto se declarará la extinción de la acción penal, es lo que hablaba hace rato, ¿qué efectos eh, generaría esto? O bueno ya es como la parte del chisme del, del chico ¿no? porque eh, este eh, ¿qué efectos puede tener la comunidad o el, el, este, el imputado? Bueno, porque por supuesto ya cambia de, de término, pero es, este, esta persona involucrada. Sí, mi pregunta va por el lado de el énfasis que ha hecho sobre a la hora de aplicar e eh, impartir justicia el, lo importante que pueda está haciendo el perfil del magistrado uh -huh. entonces usted podría ya mencionar o, o se pueden reconocer algunas características de, de este perfil de magistrados uh -huh. eh, si exclusivamente de, depende de, no sé si formación o, o, o algún rasgo en particular o in, incluye también ahí eh, cuestiones más este, condicionantes uh -huh. o se puede decir estructurales por ejemplo en el primer ejemplo del chico mencionó que el magistrado era parte de un tribunal unitario no colegiado uh -huh. entonces había menos barreras de por medio uh -huh. entonces eso también incidiría en, en, en la capacidad de riesgo que tiene un magistrado porque nosotros anteriormente otras, en otras secciones hemos visto que eh, jueces dictaminando de la manera eh, menos arriesgada posible ¿no? claro, claro. Eh, si, si es que no hay jurisprudencia eh, previa no va a decidir de una manera de una manera que vaya a contracorriente uh -huh. entonces por eso quería su valoración al respecto uh, está ahí el, ¿El compañero también. Sí, gracias doctora de verdad eh, infunde esperanzas en el derecho eh, me parece y sin embargo me parece que hay una serie de factores que se conjugaron para que se dieran ese tipo de resoluciones, entre ellas destacadamente lo que tú anotabas respecto al perfil del magistrado e incluso la necesidad como de acercarse a él para tratar de incidir en su decisión con base en los mayores estándares de derechos humanos eh, y digo aprovechando eh, el hecho de que eh, te encuentras al interior de la Suprema Corte de Justicia eh, quisiera preguntarte si eh, institucionalmente eh, hay eh, se, se le dan herramientas institucionales a los magistrados o hay algunas iniciativas interiores dentro de la institución precisamente para dotarlos de digamos, esta capacidad intercultural más allá de que dependamos en última instancia como de, de, de que se den estas, estas buenas eh, estrategias o estas coincidencias. Gracias. Bueno, después contestando rapidito, caso que había cosas. Eh, resulta que eh, cuando este muchacho es entregado a la comunidad, eh, en la comunidad es juzgado conforme al sistema normativo interno. Y precisamente en la comunidad eh, está comúnmente aceptado que eh, ayudemos a las personas. Es un esquema de solidaridad eh, llevarlos. Pero está penado cobrar. O sea, no está bien visto en la comunidad que una persona tenga intenciones de cobrar. Eso es, es gravísimo. ¿no? Entonces sí eh, tuvo una penalización. Eh, le dieron tres años de trabajo comunitario y él los cumplió con muchísimo gusto en comparación de las cinco años que le faltaban en prisión por eh, cometer el delito eh, de violación a la ley de migración. ¿Okay? Eh, en cuanto a su asunto, lo de la propiedad originaria de la nación, sí, eh, el artículo 27 habla específicamente de eh, este de que esa es la propiedad originaria eh, en la legislación incluso el texto que, que les traje este, es un, un artículo que estoy escribiendo para, para un libro que vamos a sacar sobre sentencias relevantes de la corte eh, en donde hago un análisis respecto territorio como nombre, como término tal no existe en la legislación más que en el artículo 42 constitucional que se refiere al territorio nacional el artículo 27 habla de la eh, propiedad originaria de la nación de las tierras y de las modalidades que puede adoptar para eh, ya sea eh, entregarla a los particulares ya sea a través de la propiedad privada, la propiedad social o para la propiedad pública de los municipios o, o instancias de gobierno cuando eh, van a realizar sus funciones entonces es, esos criterios eh, existen ya, aquí la diferencia y en este caso específico fue que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha señalado en repetidas ocasiones que una comunidad indígena no existe sin territorio que es parte de su identidad y por lo tanto eh, es necesario reconocer que el territorio de los, de los pueblos indígenas si bien no están contemplados como eh, subsuelo sí está contemplado como hábitat, es decir, la, la tierra, los árboles, los animales, todo lo que está encima de ellos y eh, eh, este eh, caso de Huitosachi es el primero en donde realmente se aplica como tal. En muchos de los otros casos es más difícil aterrizar eh, la propiedad originaria porque si se demuestra que la comunidad o el pueblo indígena no está en posesión de la tierra, no puede reivindicar su propiedad originaria. ¿no? Y más si pasaron cinco años, ¿no? Como ya hay prescripción a favor de otra, de otra persona. En cuanto al artículo 420 eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, como ustedes lo leyó claramente, los bienes jurídicos específicos a que se refiere tienen que ver con propiedad, posesión o daño a. Eh, bienes de personas indígenas o vulneración entre personas indígenas y tiene que ver también con eh, la autoascripción, si la persona no se autorreconoce como indígena no puede considerarse eh, la posibilidad de aplicar el 420 esta eh, yo creo que tiene muchos todavía bemoles este 420 lo están usando incluso fui a Mérida a un evento para, para fomentar que, que eh, se use mucho más este artículo pero se está usando más que nada para eh, desahogar al sistema penal es decir, no se está usando para el reconocimiento de la jurisdicción y de la competencia de las comunidades y de los pueblos indígenas sino más bien para des, de, desahogar el sistema penal para sacar a gente de la prisión que han cometido delitos menores o eh, casos en donde su peligrosidad no es de tal magnitud que pueda dañar a la sociedad y siempre y cuando eh, que la persona acepte la competencia y que la comunidad también lo acepte. En estos casos, le digo, lo único que se hace es la extinción de la acción penal como si jamás hubiera ocurrido. ¿No? pero no hay una, un reconocimiento institucional de la competencia de las comunidades para la aplicación de los sistemas normativos en la resolución de sus conflictos como, como señala el artículo segundo, en su fracción segunda de la parte de la. Eh, eh, en La persona pues sí es juzgada al interior de la comunidad como este muchacho, acepta su eh, determinada penalización solamente están restringida cuando hay una violación de derechos humanos o afecta la dignidad de las mujeres. ¿no? Ese es el se supone el límite. Y si esto ocurriera, la persona que lo sufre puede interponer nuevamente una acción eh, penal en contra de las autoridades de su comunidad. Eh, importancia del perfil, que el perfil es sumamente importante. Hemos detectado que a partir de que se hizo la reforma constitucional en el 2011, ha habido una gran resistencia en el Poder Judicial para aplicar a cabalidad los derechos humanos. Incluso si ustedes están atentos a lo que pasa en las redes, eh, hay una estigmatización del sistema penal acusatorio y hay una estigmatización de la defensa de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de nuestros derechos. Estamos hablando de la protección de nosotros para cuando nos imputen delitos que no puedan probarlos. Es decir, estamos hablando de la presunción de inocencia que tenemos todos. Si una persona es delincuente, hay que probarlo. Entonces, todos debemos privilegiar la defensa de los derechos humanos. Porque independientemente de que haya personas que delinquen, no por eso no tienen derechos humanos. Y además, con todas las fallas procesales que hay en nuestro sistema de impartición de justicia, tenemos que considerar que tal vez quizás, Dios no lo quiera, nos toque a nosotros. Y que tengamos la mejor oportunidad de tener la mejor defensa. Entonces... Eh, esto de los derechos humanos es una, es, es, es una cantaleta, incluso ahorita le está usando un candidato de la presidencia en contra de una representante de un pueblo indígena. Es decir, la presunción de inocencia es un eh, principio primordial para nuestra convivencia como personas. No debemos permitir que se vulnere de ninguna manera, aun cuando hayan fallas en el sistema jurídico, porque sabemos que han habido siempre fallas. ¿no? Entonces, no por las fallas previas debemos permitir que se vulneren o se sigan vulnerando los derechos humanos. El perfil es sumamente importante porque los jueces jóvenes, entre comillas, de 40 para acá, tienen mayor proclividad a... Hacer sentencias de avanzada, hacer sentencias que consideren derechos humanos y a no desechar las sentencias por las cargas de trabajo. Es decir, todos los jueces y magistrados y las juezas y magistradas tienen una carga de trabajo impresionante y en muchas ocasiones es más fácil eh, desechar por procedimiento. Pero como ahora ya hay revisión constante, y eso puede significar una vulneración al derecho, al, al debido proceso, están siendo más cuidadosos. ¿no? Entonces, pero además hay muchas más herramientas procesales. Las que les dije al principio son herramientas que ya todos los jueces tienen y nosotros en la Corte, eh, también eh, respondiendo la segunda parte, este, la otra pregunta, eh, nos dedicamos precisamente a promover y difundir estas herramientas y las específicas por tema, nosotros manejamos todos los temas de derechos humanos que implican niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, este, migrantes, eh, personas indígenas, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos y, y grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotros manejamos todo un esquema que se llaman protocolos para, de actuación, que son herramientas para los titulares, en realidad están dirigidos a ellos, aunque generalmente lo usan todos los demás este, que son la reunión de esta información en determinados textos para que ellos lo puedan usar en el caso del magistrado que, eh, que falló el caso de Luis Sachi, pudo ser acusado de prevaricato es decir, se arriesgó a ser separado de su cargo, el mayor delito que comete una persona juzgadora es el prevaricato que implica no juzgar o no aceptar su eh, función de resolución de un conflicto. También hay que considerar que este juez cuando se la jugó estaba ratificado. Hay un procedimiento al interior del Poder Judicial que implica que cualquier persona juzgadora tiene los primeros seis años una, un proceso de revisión de sus acciones y pasados los seis años puede pedir la ratificación y en el momento en que lo ratifica ya no le pueden quitar su función lo pueden suspender pueden no dejar que vuelva a juzgar pero ya es juez o magistrado para toda su vida en el poder judicial no sirven los títulos académicos a la gente no le gusta que le digan hola doctor o licenciado si eres magistrado lo eres para toda la vida y no solo por título también por pensión así es que... <risa> Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en los protocolos y además, eh, como comercial, eh, eh, yo hice un texto que se llama El derecho a la autoascripción en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que reúne los criterios, razonamientos y eh, argumentos que tienen los eh, eh, ministros para justificar por qué es importante respetar el derecho a la autoascripción y todas las razones por las cuales cuando una gente incluso reniega y dice no soy indígena, hay que considerar la posibilidad porque en tercera instancia aún así puede llegar al final y decir soy indígena y hay que reponer el procedimiento. Entonces, eh, eso está reunido también en un texto que este, suponemos que un texto de ser muchas gracias, doctora Ella Beldaño, eh, recibe nuestro sí. reconocimiento. aquí en el este estaba mi, mi correo electrónico ahí se lo dejo a mamá. Claudia por si tienen dudas o eh, puedo apoyarlos con textos específicos o sentencias o pues lo que es público la sentencia, ¿no? las, la, la para las sentencias las sentencias de las que claro. hablé hoy se las puedo mandar a todas o sea, eso no es problema nada no, más es que luego nadie las lee la verdad porque son... O sea, pasar de la tercera hoja tiene su gracia Pero si se van al estudio de fondo, todas, ahí es más agradable. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. a todos.